Frases que siempre dice un infiel y que jamás debes creer. Si la persona con la que estás saliendo actualmente emplea alguno de estos comentarios, debes estar alerta. Puede ser que estés siendo víctima de una infidelidad y, consecuentemente, pueden estarte engañando. Evitar una infidelidad mucho antes de tiempo te ayudará a ahorrarte días, meses o años de vergüenza, ya que después de sentirte engañado o engañada y haber dejado que esto pasara frente a tus ojos sin no hacer nada, Solo va quedando la sensación de vergüenza, venganza, desquite y dolor. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de Vilayfer y me da mucho gusto tenerte en este espacio. Y es que hoy quiero compartir contigo una serie de frases que todo infiel emplea. Tanto si eres una chica o chico, debes entender que tu pareja lo dirá. Así que debes estar siempre atento de que esto no ocurra ante ti sin percatarte. Y antes de que empecemos el video, también quiero comentarte que dentro del propio video voy a compartir contigo también dos claves importantes. Una, qué hacer si te están siendo infiel. Y la segunda, qué decirle a un infiel cuando te engaña. Así sin más, empecemos. Número 1. ¿Vas a creer a los chismes más que a mí? Cuando tu pareja empieza a cuestionar tus percepciones y alegar que todo por cuanto se habla de él o ella son chismes, es ahí donde debes tener cuidado, ya que la gente que te estima, te ama y aprecia, buscará siempre tu bienestar haciéndote ver que tu pareja te está engañando con alguien más. Número 2. Hoy salgo tarde del trabajo. Es natural que el trabajo conlleve tiempo extra, un poco de mérito por acá y quizás hacer algo de labores a petición del jefe. Pero cuando esto se mezcla con los chismes, las llamadas raras y contestar el teléfono lejos de ti, ya es una señal de que debes prestar atención. Quizás estén a punto de herirte y tú, ni cuenta te has dado. Número 3. No confías en mí, deja de interrogarme. Es cierto que en una relación debe existir la confianza plena de una persona hacia la otra. En tanto que debemos siempre fomentar una relación donde plenamente confiamos en que el otro es digno de tener su espacio. Sin embargo, también tenemos nuestro derecho de saber si nos están amando o solo juegan con nosotros. Así, si te miente, es mejor saberlo. Y una de las maneras de saberlo es confrontarlo directamente. De sus reacciones podrás ver si realmente te dice la verdad o no. Número 4. Se me descargó el celular o el Zen una de las excusas típicas por excelencia. Cabe indicar que los motivos por los que una persona puede sentirse avergonzada de contestar es porque puede estar con alguien con quien no quiera ser evidente que tiene una relación, a veces los amigos que lo molestan o una mamá aprensiva. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, es porque está con su pareja y a ti te toca ser Juan Mecánico. Es por eso que debes ir prestando atención a los detalles y tomar decisiones basadas en la razón. Número 5 Solo es mi amigo gay. Nos pasa más a hombres que a mujeres, y regularmente la persona con la que dijo que no había otra cosa sino una amistad, y más aún que se trata de un amigo gay, es con quien termina por engañarnos. La realidad es que hay gente que quiere llevar una doble vida, tener muchos amoríos pero se indignan cuando uno los increpa. ¿Esa gente dormirá a gusto sabiendo el daño que causa? La respuesta es un sí y rotundo, y lo que es peor hasta celebran el dolor que a otros causan nos guste o no hay gente que olímpicamente gustan de fastidiar a otros. Número 6. Es ella quien me manda mensajes, yo no le hago caso. Regularmente un infiel se va a valer de cualquier artimaña con tal de mantener la triada amorosa. En efecto, ya sea por maldad o por confusión, un infiel regularmente no tiene las fuerzas necesarias para terminar con una o bien aclarar las cosas con su pareja. Y como es de entender, Siempre nos pondrá excusas para mantenernos en el engaño, a veces lo hará de la manera más cínica y torpe posible. A veces nosotros, en ciertas etapas de nuestras vidas, jugamos el juego de la ingenuidad donde somos nosotros los que contribuimos para que nos engañen. Número 7. Con ella jamás va a pasar nada. Otra parecida al punto 5, solo que en versión hombres. Y es cuando el chico con el que sales te dice que jamás sostendría una relación con la chica de la que dudas. Lamentablemente si tu intuición te dice que debes dudar, por lo regular algo pasa. No prestar atención a tus dudas, intuiciones o percepciones es un error, más cuando se acompaña del resto de frases que aquí mencioné. ¿Qué hacer si te están siendo infiel? Primero que nada hay que comprender algo vital. Tú no necesitas estar en una relación. No te hace falta para ser feliz, ni mucho menos la necesitas para autorrealizarte. Esto implica que si te están siendo infiel, no tienes que quedarte ahí donde no te valoran. Si quieres unas palabras que te animen a tomar esta decisión, te recomiendo que veas el video Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia, que publiqué hace años atrás y que va a aparecer en la tarjeta de aquí arriba. Dicho esto, debes tener en mente que cuando alguien te está engañando, lo que realmente está haciendo es demostrarte que no vale la pena como persona ni como pareja y que lo mejor que puedes hacer con esa persona es mejor dejar que se vaya. Contrario a lo que te digan tus sentimientos, emociones o sensaciones, tu bienestar debe estar primero y jamás deberás buscar que esta persona te dañe. Debes entender que el amor se contempla como un acto puro de bondad y que su fin último es el bienestar. Si no existe ni bienestar, ni mucho menos algo bello que se traduce en una relación saludable, entonces déjame de decirte que ahí no vale la pena estar. ¿Qué decirle a un infiel cuando te engaña? La mejor forma de hacer estas cosas es confrontar de forma directa y hacerle ver que pese a que te engaña, prefieres estar solo o sola, que una buena soledad es mejor que su compañía. Cuando tienes la certeza de que te engaña, es mejor ser claro y frontal en hacerle ver que ya no quieres nada con ella o él. Por otro lado, si no puedes confiar, igualmente es válido irse. De todos modos, esto no es un contrato que te ata a esta persona y que te obliga a estar con ella. O simplemente márchate si no te dan la seguridad de que te quieren amar. Si te cuesta, es probable que en el fondo sabes que te está engañando. Para ello te recomiendo que veas el video llamado Señales de que estás mendigando amor. ¿Te gustará? También te lo dejo al final de este video y también en esta tarjeta. Espero que este mensaje te haya sido útil. No olvides suscribirte al canal y hacerme saber en los comentarios de qué otras maneras han intentado engañarte de modo que podamos ir aprendiendo de todos. Y además, también te invito a que visites mi blog BeLifers.com donde vas a encontrar más de estos consejos. Este fue tu amigo Marco y espero verte en futuros videos.